Gracias, presidente. Señor Albiol, no nos mienta aquí delante. Yo no le he dicho que la policía se vaya de Cataluña. Hemos dicho que volviera a la situación anterior. No confunda las cosas. No confunda las cosas, es que nos dice mentiras aquí en la cara. Miren, un gobierno responsable trataría, en una situación que duele a todo el pueblo de Cataluña, de rebajar la tensión. Pero no, ustedes actúan como pirómanos en un incendio, una vez más. Celebramos que ahora sí se acuerden de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero es una lástima que solo se acuerden de ellas para darse golpes de pecho y sacar a relucir su nacionalismo español a ritmo de a por ellos, pero la verdad es que llevan años maltratándolos. Quienes nunca han tenido en cuenta ni las reivindicaciones ni las demandas de policías y guardias civiles, sino más bien todo lo contrario, dicen que ahora… Gracias, vienen a reconocer a policías y a guardias civiles con el conflicto catalán. Ya se lo dijimos aquí en el Senado, en el debate de los presupuestos de 2017, denunciando que en ambos cuerpos aumentaba la discriminación salarial en relación a retribuciones perci percibidas por otros cuerpos policiales. Pero entonces hicieron lo que acostumbran, ni caso, y eso que desde 1996 los compañeros de Izquierda Unida lo llevan reivindicando, como han venido, como han venido haciendo antes los sindicatos policiales y las asociaciones de guardia civil. Ustedes no se han preocupado en absoluto por las condiciones en las que tienen a los miles de policías y guardias alojados en los barcos. Mire, señor Albiol, si tanto le importa a la policía, en vez de limpiar Badalona, vaya usted a limpiar los barcos que están llenos de suciedad. Ustedes, junto al PSOE, votaron en el Congreso de los Diputados en contra de la propuesta de Unidos Podemos para hacer efectivo el derecho de sindicación de la Guardia Civil. Ustedes modificaron la Ley del Código Penal Militar para endurecer su aplicación a los guardias civiles. Ustedes aprobaron la Ley de Personal de Policía y Guardia Civil en contra de los sindicatos de policía y asociaciones de guardia civil. Su preocupación por las fuerzas y cuerpos de seguridad se traduce en la falta de chalecos antibalas, incluidos los anatómicamente femeninos, una jornada laboral que dificulta la conciliación de la vida familiar, las limitaciones a los derechos sindicales y asociativos de estos cuerpos. Esta es su preocupación real por ellas. ¿Cuándo van a dar instrucciones su Gobierno a la Guardia Civil de cómo llevar a cabo las devoluciones en caliente que ya ha declarado ilegales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Eso no les preocupa, claro, que sigan poniendo la cara a los agentes. O cuando esos policías investigan las cloacas del Estado, el ministro Zoido los rebaja y cuando investiga la Guardia Civil a la señora Cifuentes, la UCO se convierte en unos que andan por ahí haciendo juicios de valor sin fundamento. Esa es su preocupación por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿O acaso su objetivo es, como ya han hecho en el Congreso o en la Asamblea de Madrid, traer el mismo texto para que luego su prensa amiga titule que Podemos vota con los separatistas contra la policía? ¿Ese es su objetivo? ¿O buscan el bienestar y los derechos laborales de los policías y los guardias civiles? Ustedes son capaces de utilizarlo todo para sus intereses políticos e incluso personales, aunque destrocen el país. Paren ya de mentir y manipular. Ninguna moción de apoyo hicieron cuando la Policía Nacional registraba Génova 13, velando por limpiar la lacra de corrupción que han instaurado ustedes en nuestro país. Miren, Lo que compartimos de su moción es que la violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores. Venga de donde venga, porque en su moción se olvidan de la intervención en base a las órdenes del Gobierno del Partido Popular desproporcionada e ineficaz de los cuerpos de seguridad del Estado contra los centenares de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban el 1 de octubre de forma pacífica reivindicando su derecho a decidir. Un desastre operativo del que fueron testigos los medios de comunicación y que dejó a nuestro país a la altura del betún internacionalmente. Por parte del Gobierno no hemos oído la más mínima crítica ante las terribles imágenes del 1 de octubre, sino todo lo contrario justificando como prudentes, apropiadas y proporcionales las actuaciones policiales en palabras del reprobado ministro de Interior, señor Zoido, contra personas armadas con una papeleta o un bolígrafo. Eso sí que hace daño a nuestra Policía, una gestión nefasta por parte de su ministerio, que dirigió en unas escenas de violencia que jamás tenían que haberse dado. Fueron, son y serán una vergüenza para toda Europa. Y no deberían ser las fotos de la policía las que las protagonizasen, sino las caras de este Gobierno que fue completamente desbordado, cívica y pacíficamente para meter unas papeletas en unas urnas. Un Gobierno Querido en su orgullo malentendido, solo tuvo una respuesta. Las cargas violentas ordenadas por su ministerio contra la población de Cataluña. La vergüenza de Europa, que decía CNN. Son ustedes, y solo ustedes, señores del partido en el Gobierno. Quien justifica la violencia cuando lo que se requiera es una solución política ya no tiene nada más que decirnos. Lo ha dicho todo. O es que el plan era dar hostias como panes a los catalanes, como decía un preboste de su partido. No, no se puede justificar. Voy, a terminando, voy, voy acabando. Que haya insultos, vejaciones, agresiones y coacciones tanto a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil como a sus familias, no se puede tolerar, debemos condenarlo y lo condenamos. Pero vamos a condenarlo todo. Dejen de esconderse detrás de la Fiscalía y la Policía y den una solución política a la gravísima crisis que está sufriendo la sociedad española y catalana. La gran mayoría de conflictos políticos se han solucionado siempre con política, con negociación y diálogo y entre partes aún más irreconciliables, porque todo lo que estamos viviendo es un Termine, fracaso político acabo, acabo. de los gobiernos de Cataluña y de España, que nos ha llevado a este desastre. Pero mientras no traigan mociones partidistas para seguir avivando el incendio y no medidas reales, seguiremos votando que no. Gracias.